sigamos con la creación dentro de google Sites. esta es mi página principal la de bienvenida si os acordáis podemos editarla aquí y vamos a crear otra página cuando le doy al botón de crear una página tengo dos opciones uno, colocarla a nivel superior o dentro de una de las páginas que queramos por ejemplo esto se va a llamar eh, y va a ser una página web ¿eh? puesto a nivel superior le doy a crear y fijaros que ahora ya tengo dentro de mi sitio bienvenida y componentes y ahora mismo estoy editando tal y como he creado la página estoy ya en modo de edición con lo cual podría Escribir lo que quisiera. Puedo incluso fijaros aquí. Me permite la opción de añadir archivos. Este es el listado de... Componentes. Por ejemplo. Guardo. Y por ejemplo, dentro de componentes voy a crear otra página. Creo una página. Que se va a llamar, por ejemplo, disco duro. Dentro de componentes. Y fijaros, aquí dentro de componentes tengo una página que se llama disco duro. Y ahora que, por ejemplo, le voy a insertar una imagen. Voy a seleccionar de mis descargas que tengo por aquí, una imagen de disco duro. Aquí la tengo tardo un poquito en subirla, ya dependiendo de la velocidad que tengamos de conexión. Bien, ya he terminado de subirla y esta imagen, como es un disco duro, le voy a poner un texto alternativo, por pues si algún día no se carga bien la imagen, o pues si alguien tiene algún tipo de minusvalía, por ejemplo, que no es posible ver las imágenes, pues al ponerle un texto alternativo estoy facilitando que esa persona pueda saber de qué está hablando esa imagen aceptamos fijaros qué pedazo de imagen acabo de meter aquí pues ahora tengo la opción de cambiar el tamaño por ejemplo un tamaño M mediano vale lo alinear, habéis visto que es muy grande lo puedo alinear dentro de la casilla por ejemplo esto lo quiero puesto aquí a la derecha porque aquí voy a escribir esto es un disco Duro que no me gusta, como queda, pues mira, envolver ¿vale? eso ya dependiendo de cómo lo queramos hacer. Alinear a la derecha, alinear al centro. Lo ideal, la mayoría de las veces, es dejar el texto por un lado y la imagen por otro. Por eso os dije antes que tenéis aquí la opción del diseño, poner dos columnas que te puede permitir la imagen en un lado y el texto a otro. Y debajo de esto, por ejemplo, voy a poner enlace a la página principal, porque de aquí quiero que me vaya a la página de bienvenida. Señalo el texto, enlace, ¿dónde? Pues fijaros que por un lado tengo las que tengo dentro de mi sitio y si quiero ya una dirección web, pues podría escoger por aquí voy pues a señalar la de bienvenida y este enlace está claro que no debe abrirse una ventana nueva esto se utilizará sobre todo cuando estamos poniendo una dirección web a otra parte de internet Vale, guardo y ahora fijaros si yo pienso aquí salto a la página de bienvenida ¿Qué pasa? Me he equivocado, por ejemplo, haciendo esta página de disco duro. Aquí en más, tenéis la opción de mover la página, porque por ejemplo la he puesto en el sitio que no corresponde. Puedo incluso suprimirla si veo que es que no me merece la pena, ¿vale? Por ejemplo, dentro de componentes, creamos otra página. Se va a llamar... CDROM, por ejemplo. Dentro de componentes. bla bla bla guardo y fijaros aquí me va a empezar a ordenar como es bonamente si sí que lo que quiero es organizar esto como yo quiera en más dentro de administrar sitio aquí en presentación del sitio tú puedes editar la navegación vale decirle que no lo haga automáticamente y tú ya puedes mover arriba por ejemplo esta de cerro la quiero más abajo pues la echo hacia abajo porque quiero que aparezca debajo, o si quiero por donde aparezca aquí por ejemplo sagra significa que va a aparecer dentro de otra página porque por ejemplo yo podría decir componentes quiero que esté dentro de bienvenida entonces yo señalaría lo de componentes y lo pondría dentro de corresponde podemos añadir una página podemos añadir una vamos. si no os molesta mucho lo podéis dejar tal y como está ahora mismo que funciona muy bien guardo la configuración me vuelvo a mi sitio y por ejemplo para que veáis dentro de componentes voy a editar la página este el listado de componentes, ¿vale? Pues dejo por aquí despacio. Insertar listado de su página, título. Pues eh, estos van a ser eh, contenido. Mostrar su página de la página actual, todo ancho aspecto. Pues así o así, fijaros ahora mismo no parece que haya hecho nada esto por ejemplo lo voy a poner centrado. para que quede bonito lo voy a guardar y fijaros me aparece el contenido de todo lo que hay dentro de componente es una técnica muy rápida para que cuando alguien vaya a visitar una página y no se tenga que entretener en ir buscando una página dentro de otra dentro de otra sino que yo pongo un listado con todo lo que hay y a partir de ahí, cada uno ya puede navegar como desee. Está claro que hay más cosas que puedo poner. vale Insertar, pues yo que sé, lo que hemos hecho antes de una imagen desde aquí, o un cuadro de texto, o un vídeo desde YouTube, por ejemplo. Vamos a buscar alguno en YouTube. Insertar vídeo de YouTube. Vale. Fijaros, tenéis que buscar direcciones de este tipo. Incluir títulos, vídeos de YouTube, pues lo ideal es desmarcar esto, ¿vale? Aquí buscas la URL del vídeo que tú ya has subido y le darías a guardar. Y aquí aparecería el vídeo. Y, por ejemplo, si lo que quiero añadir es algo que yo he visto por ahí, que me lo dan en formato de HTML, un código que tengo que insertar. Cuando yo edite la página. Me tengo que venir aquí a HTML, me va a aparecer qué es lo que hay dentro. Y donde yo quiera, donde vea que me queda mejor, inserto el código. Luego en la vista previa voy viendo cómo va quedando. Si veo que el código lo he colocado, por ejemplo, muy arriba. Y entonces me queda todo esa estructura Pues aquí en la vista previa me voy fijando. Y aquí en HTML lo voy colocando hasta que más o menos me quede bien. Y con esto acabamos lo que es el manejo básico de Google Sites